Hola amigas y amigos del Rincón .com, y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les he preparado este video acerca de cómo realizar en Adobe Photoshop una imagen con efecto de color splash. ¿De qué se trata este efecto? Este efecto se trata de dejar una imagen con una parte en blanco y negro, o escala de grises y otra parte a color, como la que observan ustedes en pantalla. Comencemos. Lo primero que haremos será hacer un backup o una copia de la capa original. No queremos dañar la imagen original. En este caso voy a hacer dos copias y voy a apagar el ojo de la capa original, es decir, de la capa fondo. Lo primero que haré es trabajar sobre esta capa. Le voy a decir menú selección, menú imagen, perdón ajustes y lo voy a decir desaturar ¿desaturar qué hace? desaturar lo que hace es eliminar la información de color de los píxeles, pero la imagen sigue siendo en modo RGB luego de esto vamos a trabajar sobre la capa de arriba lo único que vamos a dejar en color va a ser la, la, la imagen del golfista y para ello vamos a utilizar varias herramientas primero voy a utilizar la herramienta del borrador Y con esta herramienta lo que voy a hacer es colocar la dureza al 100% voy a colocar un tamaño más o menos así amplio para borrar rápidamente lo que no se necesita Y ahí está. Para borrar la, el resto de la parte que, que rodea al, al golfista voy a utilizar otra herramienta que se llama la herramienta de selección rápida simplemente la tomo y voy arrastrando de esta forma voy a activar restar selección para Hasta que logremos esto, con la de restar selección, quitamos esto. Voy a activar el de adicionar más selección. Y ahí está. vamos a eliminar hasta ahí le voy a decir le voy a decir primero que todo es del menú selección invertir porque lo que estaba seleccionado era el golfista y le voy a decir modificar redondear para que la selección que hice no quede tan cuadrada le voy a decir a 5 píxeles ok luego selección modificar desvanecer y le voy a decir que sea 3 píxeles desvanecer lo que va a hacer es desvanecer el borde que no quede tan duro en el momento de eliminarlo y le voy a decir ok y le vamos a decir suprimir y ahí está luego con la misma herramienta de selección rápido vamos a seleccionar este pedazo y lo mismo selección modificar redondear selección modificar desvanecer igual y ahí está le hacemos varias veces y deseleccionar luego con la herramienta de borrador le disminuimos la dureza el tamaño ya es cuestión de perfeccionamiento y finalmente con la herramienta de varita mágica seleccionamos ahí selección modificar redondear selección modificar desvanecer y lo suprimí muchas veces, menos por ahí y control D, ahí, ahí está luego con la horita mágica si quieren pueden seleccionar estos pedazos que faltaron y lo mismo selección, modificar, borde perdón, eh selección, modificar, redondear selección y modificar, desvanecer Aquí. ya es cuestión de perfeccionar y de eliminar partes que hagan falta pero básicamente ahí está cómo crear el efecto bueno amigas y amigos del rincongrafico.com espero que este video tutorial